...venimos impulsando hace varios años una ley de polimetales... ...yo en particular, una ley de polimetales de alcance nacional... ...pero otros compañeros y compañeras eh, aquí en la, en la Cámara... Eh, ...lo han venido impulsando a nivel regional... ...debido a las distintas coyunturas... ...la región de Antofagasta en particular... ...no solamente es la capital mundial de la minería... ...sino que también es la capital mundial del cáncer... ...y de las zonas de sacrificio... ...nosotros creemos que a propósito de los grandes episodios... ...de contaminación, tenemos que hacernos cargo... ...por cierto, de aumentar los estándares en materia socioambiental pero también hacernos cargo del desastre que hoy día tenemos eh, en, a lo largo y ancho de, de nuestro país, hacernos cargo del desastre y de la dejación que ha habido de parte del Estado en las zonas de sacrificio que hoy día requieren medidas afirmativas de parte del Estado que no solamente aborden eh, el problema de forma como sectorial sino que multidimensional y desde esa perspectiva una ley de polimetales hoy día lo que te garantiza es que podamos abordar esas medidas a nivel educativo a nivel de salud, a nivel territorial haciéndonos cargo de que finalmente el, el conflicto del medio ambiente también es un conflicto sociocultural que requiere de acciones positivas de parte del Estado, no solamente en regiones como la mía, sino que ante cualquier eh, crisis socioambiental que tengamos a lo largo del país. Se conformó un consejo asesor presidencial denominado de alto nivel para abordar el desafío de la COP25 en, en nuestro país. Es un espacio que consideramos valioso para reunir a distintos eh, personalidades o actores que juegan eh, en este proceso, el mundo político con el mundo más académico. Sentimos sí que hay una falta todavía de representación de la sociedad civil. Sin embargo, creemos que es un buen espacio para desarrollar eh, el, un desafío tan importante como representa abordar la agenda de cambio climático eh, en nuestro país tenemos algunas expectativas de la generación de este, de este consejo creemos que es necesario que hoy día se comprometa un camino claro hacia la economía carbono neutral, el presidente habló de tener una economía carbono neutral al año 2040, bueno veamos cuáles son los pasos para eh, alcanzar ese desafío y qué tipo de soluciones hoy día estamos ofreciendo en materia de cambio climático, si vamos a seguir apostando por ejemplo a soluciones individuales frente a soluciones colectivas o en realidad vamos a apostar por una modificación de las formas de consumo en nuestro país, creemos que esos son temas centrales ...que debiesen incorporarse a la discusión... ...sumados a otros como por ejemplo... ...cómo nos hacemos cargo de la crisis hídrica... ...que tenemos en Chile... ...179 comunas con déficit hídrico... ...actualmente en nuestro país... ...una mega sequía... ...en las regiones de Coquimbo... ...hasta la Araucanía... ...tienen que ser hoy día sujeto de preocupación... ...y ojalá también... Eh, ...cómo estos espacios se abren a cuestionar... ...las formas de industria que hoy día tenemos en Chile... ...por ejemplo la salmonicultura en, ...en el sur de nuestro país... ...es realmente la forma en la que queremos continuar... ...impulsando procesos productivos... ...o en realidad tenemos que apostar a otras formas formatos de industria más eh, sustentables en el tiempo y que vayan en la línea con el tremendo desafío de, eh, que tenemos respecto al cambio climático.